Actuando como si te perteneciera a ti, las veces que me enfrentaste, recuerdo aquí. Me sorprende que estoy acá, Las cosas como antes y el uso. Tú no reconocerías más quién soy yo. No es conocieras antes. Y bien, chicos, punto hoy por primera vez, punto. vamos a contar los tres hermanos. Punto, este entonces la película Harry Potter, ¿eh? Este cuento me gusta mucho porque es ahí que punto contó Hermione Granger fue uno punto que es mis favorito punto de su narración punto y corregía se alegra. ¿Qué tal? Buenos días. O tardes. O noche punto los saluda punto su amigo. Y administrador de este servicio punto y así punto comenzamos el oleaje video ahora mismo. Había una vez tres hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. De pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los tres hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar una figura encapuchada, bloqueó su camino. Era la muerte y se sintió defraudada porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río, pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por ser lo bastante listos para evitarla. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera y la muerte se la fabricó de un árbol de saúco, que estaba cerca. El segundo hermano, decidió que quería humillar a la muerte. Aún más pidió el poder de traer a seres amados desde la tumba. Así que la muerte tomó una piedra. Entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano un hombre humilde. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar, evitando que la muerte lo siguiera. La muerte de Malagana le dio su propio manta de invisibilidad. El primer hermano viajó a un poblado distante con la varita de saúco en la mano, mató a un mago con quien una vez había peleado. El brío con el poder que le había dado la varita. Resumió ser invencible. Pero esa noche, otro mago le robó la varita y le cortó el cuello de lado a lado. Y la muerte reclamó al primer hermano. Mientras el segundo hermano fue a su hogar, donde tomó la piedra y la jubó tres veces en su mano para su deleite, la mujer con la que había querido casarse antes de su repentina muerte apareció frente a él. Pero pronto se volvió triste y fría, pues ya no pertenecía al mundo de los mortales, llevado a la locura por su tristeza, el segundo hermano se quitó la vida. Y la muerte se llevó al segundo hermano. Al tercer hermano la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca pudo encontrarlo. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el hermano más joven se quitó el manto. Y se lo dio a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga y fue con ella, con Gus. Dejando esta vida como iguales. Ahí lo tienen. Esas son las Reliquias de la Muerte. Juntas forman las Reliquias de la Muerte. Juntas. Hacen que uno sea el señor de la muerte. Esa marca estaba en la tumba en el valle de Godric. ¿La familia Peverel tiene algo que ver con las reliquias de la muerte? Si, sí. en Gotus, abuelo Harry Potter, Pedimso y sus hermanos Cadmus y Antioche, que son los dueños originales de las reliquias y por tanto, inspiraron la historia. Y dígame qué tal les pareció la historia. Aunque es algo corta es algo esta historia. Es creada por mí. si quieren una segunda parte. Si este video es apoyado les traeré más contenido variado como estos. Eso sería todos muchachos. Nos vemos hasta la próxima. y Yonara ya nada decirte adiós. Y bien chicos espero que te haya gustado. Y que te parecieron estas historias. Deja likes, es que compartirlos a todas las personas nuestros mis videos. Y un nuevo audición mejorado de 100% por ciento entretenida. Para tener más mejoradas en la de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 This starts small, kinda cute Don't hit me you, just aim true I'll be in the mood